Muy buenas noches, o muy buenos días, mis queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana, nuevamente, juntamente con aquellos que nos siguen todos los sábados después de las 10 de la mañana. Este es tu programa, Tu Encuentro con Dios, siempre con un servidor, Boris Darmon. Tú puedes eh, vernos en el programa en vivo, ahora en el Facebook, si tú deseas, y también lo puedes ver el programa en Boris Darmon Canal. Terminando el programa, subimos este mensaje al YouTube y tú puedes escribir en YouTube Boris Darmon Canal y vas a encontrar allí nuestras conferencias o nuestras presentaciones. Qué gusto que hoy nos puedas acompañar y qué privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos eh, de angustia y dolor en muchos lugares. Produce realmente mucha tristeza abrir la televisión o abrir las noticias en el Internet y ver lo que está pasando en el mundo. Y la lectura que tenemos del mundo es de inseguridad, de sufrimiento, de angustia, de dolor. Cuando nosotros experimentamos en la vida personal una situación de este tipo, generalmente entramos... En una pregunta, o nos hacemos una pregunta de por qué nos sucede a nosotros esto. Ayer veía algunos reportajes, tanto en CNN como en las noticias eh, locales aquí de mi país, el Perú, que se hablaba acerca de la guerra que existe hoy entre Rusia y Ucrania. Que no necesariamente es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y el poder de la OTAN u otros grupos que apoyan a la comunidad europea. Yo no me voy a meter en el tema del conflicto propiamente, pero sí en algunas cosas que suceden gracias a este conflicto. Ayer anunciaban que había aproximadamente cerca de un millón de personas que habían abandonado Ucrania buscando refugio en algún país alrededor. Y esto sin duda nos hace ver que lo que la Biblia decía no era otra cosa más que el cumplimiento en el tiempo en el que vivimos de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, todo lo que se dijo hace dos mil años atrás, o un poco menos, cuando se escribió la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nos vamos dando cuenta que lo que el Señor había visto para el futuro de nosotros y de este mundo era de angustia y dolor. Es por esa razón que cada uno de nosotros, al analizar lo que pasa en nuestro entorno, no podemos otra cosa más que hacer que corroborar lo que la palabra de Dios ha venido diciendo hace muchos siglos. Una de las cosas que me llama mucho la atención, y seguramente ha partido mucho el corazón de muchas personas, partir el corazón es una expresión eh, idiomática que dice que te produce dolor, preocupación, te hace sentir que los seres humanos eh, lo que hacen los seres humanos no tiene sentido realmente teníamos estábamos viendo una familia que estaba en la puerta de su casa eh, filmando la parte exterior de su casa cuando un avión pasó y lanzó unos misiles que chocaron contra parte de la casa y ellos apenas pudieron lograr cuando vieron el avión lanzarse a la parte de seguridad que tenían en su propia casa. Eh, después otras, otras, eh, otros vídeos que pudimos revisar de familias caminando con sus niños eh, hacia un lugar más seguro, eh, refugios donde miles de personas están durmiendo en el suelo y aún allí algunos niños que no conocen a plenitud qué es lo que pasa en el conflicto eh, jugando con sus juguetes como si nada pasara, confiados confiados en sus padres que los habían llevado allí. Todas estas cosas nos hacen pensar de que el mundo está en un caos, pero no tenemos que ir lejos. Hace solamente unos años atrás, 10, 12 años atrás, comenzó una emigración de cantidad de personas desde Venezuela hacia afuera, los inmigrantes comenzaron a llegar a los países sudamericanos, vecinos como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y todos los lugares que estamos en el entorno, incluso a Europa y también muchos a Norteamérica y México y los países de Centroamérica. Comenzaron a llenarse millones y millones de personas que salían de Venezuela con los problemas políticos de esta gente que entra solamente a robar y a destruir las comunidades como lo hacen estos presidentes que son dictadores o que creen, sobre texto de la democracia, hacer cosas supuestamente de acuerdo a sus ideales, pero sus ideales no concuerdan con la felicidad y la vida comunitaria de los pueblos a los que dicen dirigir. Estos, estos, estos sucesos, estas experiencias de emigración, de, de, de escape, de situaciones difíciles en búsqueda de una vida mejor, es justamente una de las cosas que nos hace recordar aquellas promesas de Jesús de que en el mundo tendréis aflicción pero confiad dice Jesús yo he vencido el mundo el señor Jesús tiene un plan para nosotros para nuestras vidas en esta tierra si miramos el mundo en, en alrededor la situación no solamente de las pandemias enfermedades la inseguridad social el debacle económico, la falta de recursos para poder vivir en las ciudades, nos hace pensar realmente que también nosotros, de manera globalizada, vivimos una experiencia en la cual gemimos por vivir una vida mejor. Así como el ciudadano venezolano, o el cubano o el, o el que está en Ucrania, escapa buscando un mundo mejor, <coughs> porque busca seguridad para su familia. Así también sucederá o sucede con aquellos que esperamos la venida de Jesús. Esta angustia de vivir el pecado, de despedir seres amados en la muerte, de ver personas realmente útiles morir sin razón, nos, nos hacen sentir una angustia, pero una angustia que produce el deseo de querer vivir en un mundo mejor, en un mundo diferente. En un mundo sin dolor, en un mundo de paz, en un mundo donde podamos tener la presencia de alguien que nos ayude a resolver los problemas antes de que suceda. Es el deseo del cristiano, del que cree en Jesucristo, que muy pronto se terminen estas vicisitudes, estos dolores en la vida del hombre y comencemos a vivir una vida mejor. Cuando Jesús se fue a los cielos, la palabra de Dios dice que Jesús les dijo a los discípulos, voy a preparar un lugar para vosotros y yo estaré después con ustedes. En la escritura dice que cuando Jesús vino o vendrá en la tercera ocasión, cuando la nueva Jerusalén descienda de los cielos a la tierra, dice que habrá paz en la tierra porque el Señor mismo estará con nosotros. Nosotros seremos su pueblo y, ellos ser, y Él será nuestro Dios. Antes de que nosotros necesitemos algo, Él va a proveer, Él va a dar, para que ninguno de nosotros sufra ninguna desesperanza, ningún dolor, ninguna angustia. Cuando Él instaure su reino, todos nosotros podremos gozar por la eternidad de aquello que Dios quiso desde el Edén para Adán y Eva, y que lo perdimos gracias a las elecciones inadecuadas, indebidas, de rebeldía, de nuestros primeros padres. Recordaba cuando era niño, mi madre nos contaba las historias de la Biblia, y nos contaba también las experiencias y las promesas de Dios en el Apocalipsis, o en el Nuevo Testamento, en los últimos capítulos de los libros de los Evangelios. yo decía a mi mamá, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo sucederá eso? Han pasado los años y aún seguimos esperando. Parece que la promesa de Dios fue una promesa incierta, tan incierta que es imposible poder decir o sentir de que realmente es una promesa cierta, real. En algún momento conversando con mi mamá, que ahora ya tiene 92 años, le decía, mi papá esperaba la venida de Jesús. de alguna vez él me dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo ya? Tú dices que Jesús va a venir, estoy enfermo, ¿cuándo va a venir para que me sane? Este sentimiento de angustia, de desesperanza, puede ser revertida al ver lo que está pasando en el mundo hoy. Cuando nosotros analizamos lo que está pasando en la sociedad, lo que está sucediendo en este momento, en el mundo que nos rodea, y leemos el capítulo 24 del libro de San Mateo, nos damos cuenta que la promesa del Señor nunca falló, que aparentemente tardaba su promesa, pero no. La promesa del Señor era cierta. Los sucesos del tiempo del fin se están dando. Y nosotros, que vemos, que tenemos el privilegio de ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de la promesa del Señor, tanto de, la, de las situaciones difíciles, tanto de la inseguridad y la angustia que hay en el mundo, podemos comprobar que la promesa de Dios era cierta. Cuando veáis estas cosas, sabed que estoy cerca, a las puertas, dice la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos darnos cuenta que el tiempo que vivimos son los tiempos finales de la historia. Es el tiempo en el que el Señor va a cumplir su promesa. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme sea su obra. Más de uno de nosotros hemos leído este texto muchas veces. Más de uno de nosotros lo hemos predicado, lo hemos mostrado lo hemos, en un estudio bíblico, le hemos dicho a una persona que está a punto de morir, le hemos explicado que el Señor viene pronto, y muy pronto resucitaremos para estar con Él para siempre. Yo no sé si alguna vez lo hemos dicho solamente para ayudar a una persona para que tenga esperanza, pero esta mañana yo quiero decírmelo a mí primero <coughs> y a ti también. Jesús dice, he aquí vengo pronto con mi galardón, la vida eterna, para darle a todo aquel que cree en su palabra. Es posible que la situación tuya sea una situación muy seria, porque no tienes trabajo, porque no tienes oportunidad para poder desarrollarte como profesional. Conozco muchos amigos que estudiaron conmigo el doctorado, que no tienen trabajo, que están realmente deambulando, buscando alguna otra cosa que hacer, porque la profesión que tienen es una profesión no requerida o sencillamente no encuentran el lugar donde se requiera esa profesión. Y terminan ellos finalmente haciendo otra cosa para buscar alimento, para vivir. Y eso produce un sentimiento de frustración. Porque si bien es cierto se abren las puertas para uno poder estudiar, hacer su profesión, terminar una carrera, el campo profesional está lleno, está copado, y eso produce una desazón de cuánto esfuerzo hice para sacar mis estudios, para sacar adelante mis proyectos. Yo he terminado solo, sin poder tener siquiera una oportunidad para poder hacer mis trabajos, o por lo menos desarrollarme como profesional profesional. Yo me imagino a tú, tú que me estás escuchando, que eres profesional, te sentirás desahuciado, desesperado. Tanto has invertido en estudiar y al final no tienes el retorno que esperabas. Este mundo se está acabando. Va a su línea final. Va terminando su historia de pecado, de dolor, de sufrimiento. Este mundo cada vez más está en el camino al terror. Los hombres de poder se aprovechan de su poder. Las organizaciones con intereses mundanos, terrenales, perecederos, están tomando control de la mente, del corazón de las personas. Los movimientos que son conocidos como los movimientos de las minorías, van haciendo sus reclamos y les van dando razón para que puedan tener sus derechos, y esos derechos, sobre pretexto de sus acciones, muchas de ellas descabelladas, han puesto al mundo en descontrol, han desvirtuado a la familia, están tocando muy de cerca la educación con principios y le están poniendo en otro lado de privilegios perniciosos, muchos de ellos. Vivimos un mundo del caos, un mundo en que la esperanza de que esto se arregle realmente en el hombre no existe, no hay. Nunca voy a olvidar, estaba estudiando mi tercer año de teología cuando venía a la universidad después de mis prácticas pastorales un domingo por la mañana y recuerdo que dos personas adultas, muy adultas peinaban canas sentados en la pequeña combi el pequeño transporte que había tomado para llegar a la universidad decían que este mundo estaba en caos y que nadie le podía dar solución yo tendría ¿cuántos? 19, 20 años cuando escuché esto ya en ese tiempo Podemos ver el camino hacia donde el mundo va. Podemos darnos cuenta que todo lo que tenemos a mano lo echamos a perder. Que todos los privilegios que tenemos no los sabemos valorar. Destruimos la naturaleza, destruimos a las personas que están en nuestro entorno. Malgastamos nuestro tiempo en cosas que no deberíamos. Usamos el tiempo para maltratar a otras personas sabiendo que las otras personas también tienen derechos y deberes. Que son personas pensantes destruimos la imagen de otra persona solo por capricho, por querer tener poder. Cuando esas personas decían eso, yo recuerdo que intervino y le dije, yo sé, ah, uno de ellos dijo, yo creo que solamente un extraterrestre podrá resolver el problema de este mundo. Y yo le dije, señor, usted tiene razón. Hay alguien que viene fuera de este mundo que estuvo en este mundo, pero que está ahora en el cielo, que no es de esta tierra, que va a venir a resolver este, este problema, el problema de este planeta. Y lastimosamente llegué a mi destino y no pude continuar explicándoles. Pero seguramente alguno de ellos comenzó a recordar las promesas de Jesús. Y si uno lo recordó en ese momento, en algún momento cuando leyó la escritura o escuchó en la radio o en la televisión algún mensaje, Seguramente pudo recordar que hay un extraterrestre que viene en busca de su pueblo. Su nombre es Jesucristo. Él viene por ti, viene por mí, para darnos el galardón que Él ha prometido, la vida eterna. Allí podré ver a mi padre nuevamente, quizás a mis abuelos. Allí podré ver a mis amigos, a mis compañeros de, que, que murieron. A todos aquellos que fueron parte de nuestro grupo de amigos y personas cercanas, seguramente nos encontraremos aquel día cuando Jesús venga. Cuando esta tierra pase del caos al orden, porque habrá un verdadero rey de reyes y señor de señores que está gobernando el universo y que también un día gobernará esta tierra. Esta tierra que por equivocación, por mala elección, Adán y Eva le dieron el poder al que es el dueño del caos, a un ser rebelde que se reveló en el cielo, Lucifer, que encontró estrado para sus pies en esta tierra, porque nuestros padres le entregaron a él el dominio, para destruir la sociedad, para destruir la familia, para destruir al hombre y convertirlo en lo que ahora, ahora es, de continuo hacia el mal, destruyendo todo lo que existe tomando poder sobre los demás. Eso es este mundo hoy. Pero en medio de este mundo de caos, hay una esperanza. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, para resolver todos estos problemas, todas las circunstancias que hoy se convierten en angustia y dolor para cada uno de nosotros. Mi querido amigo, si estás pasando por un momento difícil, escríbeme. Si escuchaste este mensaje y crees que podemos orar por ti, ayudarte, escribe un mensaje allí o escríbeme el inbox y dime en qué te puedo ayudar. Yo también quiero tener paz, pero quiero ayudar a otros también a que tengan paz en su corazón y esperanza en el Señor Jesús. Si tienes necesidad de alguna lectura, algún libro, o alguna orientación, quiero que me escribas, o allí de repente puedes encontrar mi teléfono, mi WhatsApp y puedes escribirme, o allí mismo, en el mensaje, escríbeme ahí abajo, déjame un mensaje o déjame tu WhatsApp, y yo te puedo llamar y conversar. Necesitamos apoyarnos mutuamente, crecer como, como hijos de Dios, mantenernos en comunicación para que este momento de dolor, de angustia, no sea tan largo, y que podamos ayudarnos mutuamente para crecer en la esperanza de que muy pronto Jesús viene para llevar a sus hijos a una patria mejor. Yo deseo que este mensaje pueda llegar a tu corazón. Y si en alguna cosa, estas, estas cosas de la vida te han afectado, es el momento de doblar nuestras rodillas, o poner nuestra mirada al cielo, y decirle a Dios, aquí estoy desesperado, sin visión de futuro. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero entregarte mis planes, mis proyectos. Y ayúdame en estos momentos difíciles a llevar mi vida conforme a tu voluntad. Entrégale tus problemas. Habla con él como con un amigo. Dile lo que sientes. No tengas temor. Él siempre escucha. Siempre responde. A veces dice que sí, a veces dice que no, a veces dice espera, pero siempre responde. Él es un Dios misericordioso. Y yo quiero que esta, esta mañana tú puedas tener un encuentro con tu Dios. Que puedas tú abrirle tu corazón, entregarle tu mente, tu vida, y que Él sea quien te guíe de aquí en adelante. No hay cosa mejor que dejar nuestras vidas en las manos de aquel que nos creó, de nuestro Padre Celestial, y vivir confiados. Cuenta la historia de un niño, hijo de un gran capitán, había quedado en el camarote mientras su padre caminaba por el barco y una gran tempestad se presentó. Mientras el barco casi zozobraba ante las grandes olas y la tempestad, comenzaron a evacuar el barco. Y dice la historia que el capitán le pidió a uno de los tripulantes que fuera hasta su camarote donde estaba su hijo para traer unas frazadas para cubrir a algunas personas que estaban con frío. Y el, el tripulante, cuando llegó al camarote, encontró al hijo del capitán jugando con el vaivén de las olas y el barco jugando con unas canicas en el suelo. Este hombre desesperado le dijo al niño, niño, todos los niños y las mujeres están evacuando el barco porque el barco se va a hundir. Y él miró con una sonrisa al desesperado tripulante y le dijo, no te preocupes. Mi papá es un gran capitán. Él sabe sacar este barco de cualquier tempestad. Ve tranquilo. La confianza de este niño dio esperanza a este tripulante. ¿Cuántos de nosotros, tal vez estamos atribulados porque no sabemos si pasaremos este momento de angustia, de dolor, de enfermedad que tenemos? Muchos de nosotros quizás no tenemos una visión respecto a cómo se van a resolver las cosas que tenemos o que estamos pasando. Pero como este niño, si conoces a Jesús, aún en momentos de angustia, él es el gran capitán de nuestras vidas y Él puede sacarnos de estos momentos difíciles. No desconfíes. No hay tempestad, no hay dolor, no hay angustia que Cristo no pueda resolver. Entrégale tu corazón, ábrele tu mente y dale lugar a su Espíritu Santo para que te dé paz y tranquilidad. Mientras yo hago la oración, Tú también cierra tus ojos y habla con Jesús y dile, ven a mi corazón y dame paz. Y Él lo va a hacer. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu palabra siempre nos ilumina para poder saber qué hacer en momentos de angustia y de dolor. Sabemos, Señor, lo difícil que es vivir en este mundo. Sabemos lo terrible que será el mundo más adelante. Por esa razón. Conocedores, gracias a tu palabra, en esta mañana, mis amigos que están escuchando tu palabra y yo, queremos abrirte nuestro corazón y nuestra mente y darte un lugar para que tú puedas venir con tu espíritu y morar en nuestro corazón. Nosotros sabemos por las enseñanzas de tu palabra que en el lugar donde tú moras hay paz, porque tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, que puede controlar las angustias y el dolor y la desesperanza de este mundo. Por eso, Señor, en esta mañana, ahora que te abrimos nuestro corazón, llénanos de tu paz, de tu amor. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y está en angustia, Señor, ayúdalo. Con tu espíritu, dale lo que necesita para tener tranquilidad y paz confianza en tus promesas. Te entregamos todo, porque tú eres todo para nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice la palabra de Dios. Que tengas salud, que tengas paz y que tu alma prospere. Que ese deseo quede en cada uno de vosotros, en vuestros corazones, y que el Señor sea propicio a vuestro corazón y tu mente y tu corazón puedan ser llenos de la presencia de su Santo Espíritu. Es mi deseo esta mañana. Este es el programa de todos los sábados después de las 10, tu encuentro con Dios, con un servidor, Boris Darmo. Nos vemos el próximo sábado, en alguna hora después de las 10. Que Dios te bendiga.